buscar la, la, la acción causal, ¿no? Por ahí. Mm -hmm. Sí, es, doctor. Una medida cautelar, ¿sabe qué? No pague, porque lo, en el título valoroso del efectivo porque no has cumplido conmigo. Pero si supiera, sí. don David, que la, la realidad, pues, eh, rebasa toda ficción. Siempre anécdotas, ¿no? En una oportunidad, un proceso judicial en el cual eh, unos señores ¿no? de 70 años, venden su parcela, intervienen sus hijos como testigos y después los hijos salen demandando a los papás, los niños que han intervenido, indicándole que al haber ellos vendido la parcela, le han, le han, han atentado contra su derecho constitucional a de la herencia y piden la nulidad de la venta. ¿Ya? Entonces, obviamente si a alguien se le ocurre lo puede hacer, pero un abogado que haya mandado esta acción, que haya preparado esa demanda, y que una diligencia, pues, ¿no?, eh, apasionadamente defiende esta tesis, pues, estamos pues mal, ¿no? O sea, ahí claro, es o imposible. Sea, ¿no? no hay forma, ¿no? Pero por eso le digo, sí, claro. usted, usted va a encontrar en, cuando, en el ejercicio cada caso, ¿no? Y sí, cada caso y cada, entre comillas, solución que le venden a las personas. Los abogados, nuestra función es asesorar, pero el tema es asesorar correctamente. ¿No? y en algún momento va a llegar a caso que ustedes no van a, de repente no hay solución y al cliente hay que decirle la verdad ¿no? hay que decir la verdad esto es lo que pasa ¿no? y, es, y esta es la posibilidad de que usted gane 5 o 10% usted desea seguir si dice que sí cobra ¿no? puede haber otra alternativa a lo mejor se puede eh, transar ¿Se puede conciliar? Perfecto. Pero no venderle situaciones de aparente, donde aparentemente le damos una solución y que después pues, va a quedar por pues, el tema mal. ¿Sí, de vuelta? Sí, justo con ese tema, profesor. ¿Hay jurisprudencias de ese tema de, de herencia constitucional así como derecho? No, porque yo sé que no, no existe la herencia de padre. No. ¿Vale? Lo que pasa es que... Eh, o venden humo algunos abogados. Claro, el, el derecho a heredar... ¿Cuándo surge? Cuando nuestro pariente fallece. Exacto. No hay. Antes no hay. Es más, algunos este, en el registro de propiedad, cuando alguien dona un inmueble, dice que tiene que dejar en una cláusula en una declaración de que esto no va a perjudicar este, la legítima de los herederos. Pero eso es absurdo. De repente hoy día yo tengo una sola un solo terreno y tengo mis dos hijos. ¿no? Y yo se los quiero lo quiero regalar. Yo no puedo porque tengo que asegurar la futura herencia. ¿Pero qué pasa si mañana no lo dono, si lo vendo? No pasa nada. Acuérdense que los bienes es una fotografía del momento. De repente hoy día tengo tres casas y mañana no tengo nada. Como pasó mañana, pues me saco la, la, la tinca y tengo 10 millones y dentro de una semana tampoco tengo nada. Entonces, la masa hereditaria es dinámica. Es dinámica, varía. De repente hoy tengo dos herederos de entre cinco años tengo dos más. ¿no? Entonces, por eso esto de hablar pues de, de expectativa de herencia o herencia futura ¿no? como tampoco se puede hacer contratos con carva a lo que voy a heredar, ¿no? porque es incierto. ¿no? La herencia es incierta. ¿no? ¿Cuándo se consolida? Cuando el de cujos o el familiar fallece, en ese momento se hace el inventario bien. Antes no hay nada, antes puro hay. Entonces, como les decía, mal, alguien puede perder la expectativa de pedir la nulidad de una compra-venta porque los dueños le han quitado su derecho de heredar. Y eran hijos, pues, ni chiquitos de cuánto, de 40 años, 45 años, 35 años, ¿no? o sea, gente que obviamente, pues, quieren vivir de de los padres. ¿no? Don Alex Díaz. Como el caso, doctor, de Ricardo Bellum, que le había dado como eh, anticipo de legítima a sus hijos, y luego él pidió que se los devuelvan, ¿no? Pero aún así los hijos están un poquito reacios Ahora la región ha resuelto el Poder Judicial, le ha devuelto mano. <ríe> claro, o sea, eh, es más, en los anticipos de legítima, que no, son donaciones, eh. Si no existe la cláusula de reversión, ¿no? si alguien dona o entrega en anticipo ilegítima eh, y, digamos, quiere en algún momento que revierta, tiene que dejar la posibilidad de que revierta. Porque si no han dejado esa reserva, salvo que intervenga el, el donante aceptando que revierta, no se puede, unilateralmente no se puede hacer. Señor Calderón Ramos. Doctor, buenas noches. Sí. Eh, ¿Es fácil que un padre pueda desheredar a sus hijos o digamos si te, tuviera cuatro hijos así y digas a este le doy, a este no, a este sí, a este no? ¿Puede desheredar así de fácil? Eh, no, Mike, porque eh, las causales eh, de desheredación están establecidas en la ley. ¿no? Eh, indignación, y, eh, y el, este, indignación y desheredación. ¿verdad? Digamos, si uno, un hijo, eh, agravia a su padre, lo denuncia, abusa físicamente, le hace denuncias calumniosas, ¿no? el padre, obviamente, puede heredarlo ¿no? En este, esto en vía testamentaria. ¿no? Por mala sí. conducta. Por mala conducta. Ahora, digamos, eh, ¿qué es lo que debe hacer? el padre que quiere heredar a uno de los hijos por mala conducta, por X cosa, tiene que dejar las pruebas correspondientes ¿no? a sus demás herederos. Porque él va a fallecer y ya él no va a tener el problema. ¿El problema para quién va a ser? Para los que queden. ¿no? Eh, el, el caso que indicaba don Alex, por ejemplo, eh, me trae pues a, a el, el, el recuerdo de este caso, pues, de este latrocinio, que con una colega abogada tributarista, ¿no? exitosa, que tenía sus bienes, tenía una hija única a la cual adoraba y la hija, en combinación con el novio, la asesinaron para quedarse con los bienes. ¿Y cuál fue, digamos, lo, lo, lo, lo, lo lógico? El padre, ¿no? De esta de esta chica con un poder notarial que le dio ella, le siguió un proceso de declaratoria de herederos y la asesina llegó a ser pues la heredera de todo. De era absurdo. Entonces, y, que este... ¿y qué decía ella? Que el, el padre no, pues mi hija todavía no ha, sido, no ha sido condenada. Entonces, por lo tanto, ella no puede, no es indigna y ella tiene capacidad para contar su herencia. O sea, era cosa de loco. Eh, señor Vega. Señor Sánchez y después Mesa. Sí, doctor, si bien es cierto como pregunta los compañeros, ¿no? Sí, la indignidad, pero la indignidad tiene que ser declarada, tiene que haber habido un proceso donde un juez le dé el título de indigno al, al hijo. Pero ojo, también hay que recordar, compañeros, que el título de indigno al, al hijo... No quita que los, los nietos puedan heredar, porque el título de indigno solo va al, al padre, ¿no? al hijo, el primer hijo, al primer niño, Ahora, yo creo que esa norma se ha quedado en el tiempo, porque el lograr después que el ha sido un anciano, al cual pues, lo tratan mal o lo han denunciado calumniosamente, sigue un proceso para que la idea del hijo es, pues, digamos, cosa que nadie lo hace en la, en la vida diaria, realmente. Pero este, y por, justamente era el caso que les comentaba, ¿no? La hija declaró que sí, pues, ella la había asesinado a su mamá, y ella, como no había ninguna declaración judicial que la declaraba indigna, había sido declarada heredera. Y los familiares de la señora, los, los hermanos y los padres, pues reclamaban cómo era posible que la nieta que se la había asesinado esté gozando de la herencia, ¿no? Aún en la cárcel, pues, pero tenía todos los bienes. Kimber eh, Acosta, eh, Mesa Acosta y Day Sánchez Profesor, este, sí. ¿hasta qué edad es la persona libre sin ningún tipo de certificación para poder disponer de sus materias de sus cosas no personales? Bien, legalmente no, no hay una edad ¿ya? lo que pasa es que hoy en día los notarios se cuidan de cuando una persona pasa los 70 años, o en todo caso, cuando el notario conversa con ella y tiene algunas dificultades para comunicarse, pide una certificación de un médico que acredite que está, pues, lúcido y que entiende y comprende el acto que va a realizar. ¿no? Es más una disposición de prevención que una disposición legal. ¿Como abogados también podemos hacer nosotros pedirlo? Eh, sí, yo estimo que sí van a, digamos, a asesorar a una contraparte que va a, a, a, digamos, a tener un acto jurídico con personas mayores de edad, uno, el certificado, y dos, que intervengan los herederos como testigos, los Ay. hijos, para que después pues los hijos son los que finalmente van a reclamar algo, Porque eso te lo aseguro, pero si interviene, es muy difícil que ellos nieguen un acto que ellos mismos han participado. Verónica. Doctor, buenas noches. Eh, me voy a salir un poquito del tema. Lo que pasa es que tuve en al momento de ingresar, doctor. Eh, qu quisiera saber si me puede tomar en cuenta la asistencia, doctor. Ya, no se preocupe. A ver, a ver, a ver. Okay. Gracias, doctor. Okay. Cruzado, Nancy. Sí, doctor. Este, yo tengo un caso ahorita de una persona que su pareja falleció y los padres de este señor la están declarando a ella indigna. Pero en verdad sí es indigna. O sea, en la vida que nosotros conocimos de ella es con su pareja ella provocó que le dé un derrame cerebral al señor yeah. y, pero ella es astuta porque ella sabe que el suegro tiene eh, acciones en una minera entonces ella tiene una hijita de 11 años y quiere que esas acciones vayan a la hija eh, la madre de ese señor está declarándole indigna la pero, es, digamos, hay, si yo, hay parejas. pero la indignidad al, indigna a la cónyuge. Sí, a la cónyuge, a la mamá. Pero ojo, ella digamos puede ser que logren que sea declarada indigna, pero si la niña es su hija y está reconocida, va a dar acciones. Y la, que se va a acciones. y la que se va a sentar como accionista va a ser a la, la nueva. Indigno o no, ella va a representar a su hija hasta que su hija sea mayor de edad. O sea, ahí como que la gente lo tiene que pensar, ¿no? Yo tengo un caso idéntico, idéntico. Lo, lo odiaban a la nuera y finalmente el hijo falleció y ahorita tiene que convivir con ella para que la empresa no se caiga. Porque tiene tres hijos y ella está por los tres hijos. Y la nuera tiene otra pareja, igualito, los, los dos tienen que sentarse a ponerse de acuerdo porque si no el negocio se cae. Entonces, ahora, ¿cómo...? ¿Cómo los padres pueden que indigno, salvo que tengan pruebas pues, contundentes? no? Porque es un poco subjetivo, pero vamos a ver pues, qué resulta, nos cuentos. Gracias, doctor. Ok. Eh, don Víctor, adelante. Profesor, dos cosas. La primera, he estado media hora tratando de ingresar y mm. no he podido. Recién he ingresado a las este, 8 y 40, por favor, me tienen en cuenta en asistencia. Y la segunda sí. es. Es acerca del tema, este, le quiero hacer una, una consulta, no, no sé si me... Pero en la cárcel, el ciudadano que va a la cárcel no pierde o se restringen sus derechos civiles, tanto como para compra-venta, para dar poder y todo eso, en el caso que usted está diciendo de la, de, la, de la chica que mató a su mamá, a la abogada, y el papá le comenzó a hacer el trámite. Gracias. Claro, en, en este caso, ¿qué había pasado? Eh, cuando comenzaron a la, las investigaciones, eh, él, ella le dio un poder a su padre. O sea, cuando recién se dio la muerte, ella dio un poder. Entonces, eh, ya cuando, digamos, decretaron su detención, y el papá te, tenía todos los poderes para ella. Ella, ¿no? Entonces, como, digamos, maquiavélicamente previsto, ¿no? O sea, pero, y, pero, profesor, ¿verdad? una vez que ya ingresa ella al, al, al, al centro penitenciario, Ahí yo tengo entendido que ya se le restringen todos sus derechos civiles. No, no, no. Ya ¿Puede ella vender y comprar? A través de un apoderado, sí. Es más, eh, salvo que haya la sentencia que declare su interdicción, está prohibido. Pero si no, por eso hay eh, notarios que van y, y con todas las seguridades toman firmas en la cárcel. Lo hacen. Entonces, porque lamentablemente en nuestro sistema la gente está detenida pero no está sentenciado. Si alguien está sentenciado y está pues con un mandato de, con una intervención, sí, ¿no? Ni hablar, ahí le doy caso, pero si no, simplemente que la única restricción que tiene es su libertad de tránsito. Entonces, este, ¿y por qué les comento esto? Uno, gente que está presa, señores, que les salió el bono, el año pasado el bono por COVID, ¿no? Y no sabían qué hacer, ¿no? Porque entonces buscaban de alguna manera, pues, en, en Lima, en los penales, algún notario cerca, en San Juan de Luliancho, que vaya a tomar firmas para que las, las familias cobren el bono. Gente que estaba en presa y que tenía que sacar su AFP también a dar poder. entonces eh, No hay restricción, como le digo, salvo que la sentencia lo no disponga. dispone. O sea, que un sentenciado, por ejemplo, puede darle poder a, a cualquiera y, y el, el que está afuera hacer todo lo que él... ¿Sentenciado ya? Siempre y cuando no, le, no disponga su intervención. Cuando es claramente interdicto, tiene derecho civil, pero si no, no tiene inconvenientes. Hasta un asesino puede ser, pero si no le han privado de eso, puede ejercer a través de otro. Hasta un narcotraficante, hasta un sentenciado por narcotráfico, por decir. Si, es, ah, si no tiene eh. esta restricción, tiene esta. Gracias. Sí. Don Raúl, adelante. Doctor, ya que se está tocando temas prácticos, muy interesante, ¿no? eh, Hay un caso de un señor ya más de 85 años y quiere hacer este, la, compra, la venta de un bien inmueble, ¿no? De una casa. Eh, el tema es de que dos de sus hijos están en el extranjero. Entonces, la, por norma piden que firmen los hijos. ¿Cómo, cómo se puede acelerar ese, ese trámite, doctor? Lo que dice es que no hay norma que exija que los hijos firmen. Es una ¿Ya? seguridad. Ya, entonces, eh, si él demuestra, ¿no?, que está con su certificado médico, eh, que está correcto, que entiende el acto, que sabe para qué lo quiere, no habría inconveniente de que firme. O sea, no hay norma legal que le prohíbe que tenga que tener la asistencia de los hijos. No, no hay se lo puede ejecutar en el acto jurídico sí, notario, su, con claro, su profesor. certificado de salud. Sí, de, de salud y que y que realmente pues él eh, conozca qué es lo que está haciendo si usted es abogado usted, que usted que conozca sepa las consecuencias de lo que hace porque la idea es justo protegerlo claro. y, que, y que no hay alguien que abuse ¿no? de, digamos por venderle su casa y le paga pues 5 mil soles entonces que él sepa, ¿no? Y la verdad, ustedes se encuentran con gente de 80, 90 años que están más lúcidos que nosotros, ¿no? maneja muy bien sus plata y todo. Entonces, Así es, es. depende de cada circunstancia, pero lo ideal es que tenga un certificado médico, ¿no? Y si algún familiar, alguien lo acompaña en el acto, sería lo ideal. Correcto, gracias. Eh, Emily. Sí, profesor, buenas noches. Solamente para, a modo de acotar, uh -huh. todos estos temas muy interesantes en cuanto... Porque como el primer punto, ¿no? Del hijo indigno, eh, bueno, a través del testamento, yo trabajo en una notaría y a través del testamento, ¿no? También obviamente mi tema es también extiendo los testimonios de los testamentos y todo. Y hay casos en que sí, pues el, el testador nombra a determinado hijo por indignidad expresa, eh, porque obviamente se transcribe tal cual lo expresa el testador. ¿no? Eh, que el hijo lo dejó sin vestido, lo dejó este, prácticamente al intemperie, descuidó de él en su salud. ¿no? Y ciertas condiciones, ¿no? debidamente este, ah, juntando pruebas y se declara indigno. ¿no? Es ahí donde obviamente el notario dentro de sus funciones transcribe tal cual el testamento, que es la voluntad del testador. ¿No? Y los hijos respetaron en ciertos casos, como en ciertos casos algunos no. Ese es en cuanto al tema del testamento por el tema de indignidad. Ahora, el tema de, eh, en cuanto al certificado médico de las personas a partir de los 70 años para que puedan firmar, ¿no? el notario pide el certificado eh, firmado por un médico psiquiatra. Obviamente dentro de la, una institución de, de salud o de una institución de, de, debidamente del Estado, ¿no? Eh, y es ahí donde obviamente procede, pero siempre eh, pedimos nosotros un testigo, un testigo a su ruego, también dependiendo porque la ley permite y alcanza a pedir un testigo de identidad, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a, obviamente, a, a la sentencia, el tercer punto, ¿no? Cuando nosotros también antes de la pandemia hemos estado tomando incluso, tomamos firmas a los procesados, porque obviamente tienen su derecho también, hasta que no haya una sentencia firme, ¿no? Porque obviamente hay un artículo, incluso lo nombran, en la RENIT sale que el artículo 33 de la Constitución donde se restringen los, los, los derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está sentenciado, ahí sí no podemos hacer nada. Pero mientras tanto no salga la sentencia sí podemos extender ya sea poderes, porque mayormente ellos extienden poderes, a ver, sí, ¿no? Sí. Y obviamente nosotros tenemos que tener el debido cuidado para poder eh, revisar toda la documentación y ponerle también dentro de la escritura, ¿no? Que se hace la toma de firma al establecimiento determinado que ellos, en donde ellos se encuentren, ¿no? Entonces, eh, solamente a modo de aclarar y para poder darles un aporte. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. gracias. Valiosos aclaraciones bien, nos salimos del tema, vamos a regresar pero sí, pues bueno porque nos ayuda a reforzar y compartir algunos, algunos conceptos, bien entonces, no se olviden que la suspensión extrajudicial de pago ¿no? una vez que tenemos, le comunicamos a los obligados lo que ha sucedido con el título, tenemos 15 días para Entregarles bajo cargo una copia de la demanda interpuesta ante la autoridad judicial. Una vez que ha recibido ¿no? la notificación de suspensión de pago, el obligado debe retener o suspender el cumplimiento de la obligación. ¿no? Y es como ahí esto se hace por mandato de la ley, no, no lo paga, no, no lo está dejando de pagar por que no quiera pagar, sino porque lo, lo establece la ley, no, no incurre en mora ni eh, debita por interés. ¿no? Ahora, ¿qué sucede si transcurrió el plazo indicado y no se le ha comunicado el inicio de la acción judicial con la copia de la demanda? Esto es importante caducará el derecho del peticionario de la suspensión de pago, procediendo el obligado a cumplir su obligación válidamente en favor del tenedor. Entonces, si es que no se comunica, caduca. ¿Qué significa que caduca? Pierde la acción y pierde el derecho. ¿Cuál es el riesgo de que es posible que la acción judicial salga favorable al demandante? Pero, como no ha comunicado válidamente esta situación al obligado de pagar la letra, simplemente este lo pague y ya la acción le vendría pues en infructuosa, perdería sentido. Y el tenedor, que se, en la vía que corresponda, aún antes que transcurre el plazo señalado en el párrafo anterior, con notificación al obligado que haya sido requerido a suspender el pago. ¿no? En este caso. ¿Qué sucede si el título, supuestamente extraviado, perdido o robado, ha sido transferido a un tercero? Y este, si ha enterado que ha suspendido el pago, entonces este podrá demandar al peticionario en la vía que corresponda, ¿no? con notificación de todos. Bien, ¿qué pasa con los protestos o la formalidad sustitutoria? Eh, la norma establece que respecto a los protestos sobre la formalidad sustitutoria que se practiquen al respecto del título o valor cuyo pago haya sido suspendido por comunicación de suspensión no surten efecto respecto al obligado, salvo que éste se a cumplir con su obligación a pesar de no haber recibido la notificación judicial o copia de la demanda ineficaz. Entonces, ¿Qué sucede? ¿Cuál es el aspecto práctico de esto? Si una persona recibe una comunicación con copia de una demanda donde la letra que él tendría que pagar está siendo demandada su ineficacia ¿no? y de repente le llega un pedido, un pedido una, una comunicación de protesto de este título él no está obligado a pagarlo ¿por qué? porque la norma le indica que está suspendido la obligación de pago Ahora, si, sea, si el título presuntamente se había extraviado ¿no? y eh, un señor notario está practicando una diligencia de protesto, ¿qué podemos presumir? ¿Que el título existe o no existe? ¿Existe, ah, existe. existe, doctor. Existe, doctor. Claro, porque no. para que acuda al despacho notarial tiene que ver el original. Entonces, alguien, alguien está mintiendo. Entonces, O el, el que ha pedido ineficacia, o alguien se encontró ese título y está queriendo cobrarlo. No. Entonces, ahí pues, si hay la situación, hay que tomar todas las previsiones, ponerle todos los candados, porque el título está por ahí y están pretendiendo cobrar Bien, hay títulos valores, eh, los nominativos e intransferibles. ¿no? ¿Qué pasa si un título nominativo e intransferible ¿no? es afectado por deterioro total, extravío o sustracción? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer el tenedor? Formular una petición. Eh, indicando la causa que motiva este peditorio por vía notarial para que el obligado principal emita un duplicado ¿no? en favor de la persona inscrita en los registros del título y también los obligados solidarios intervengan en el duplicado. ¿no? Esto en el caso de títulos nominativos, ¿no? como acciones, como guarra que pueden ser transferidos, pero vía el 2. Si el requerimiento notarial no fuese atendido a petición del interesado en de el sumarísimo, el juez ordenará la emisión del duplicado y en su caso la intervención de los obligados solidarios o denegará la petición, con al obligado, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda por la negativa e injustificada de sustituir o intervenir en el nuevo título probado. hay un caso particular. ¿Qué pasa con los casos de ineficacia de títulos valores nominativos y transferibles eh, en las cuales en la matrícula registro o terminal del emitente no está inscrito el nombre del peticionario? ¿no? En este caso, se tienen que seguir ¿no? las normas del la ineficacia de títulos valor que hemos estado comentando. Si en el caso de que su valor nominativo, el nombre del peticionario no apareciera inscrito en el registro o matrícula de talonario, ¿no? eh, tiene que presentarse ante el juez. ¿no? Eh, ¿Con qué? Acordando, anexando su demanda e indicando las circunstancias en las cuales se han perdido. El juez dispondrá en el admisorio la publicación, habrá una audiencia única y luego de la cual se eh, definirá. Si declara ineficacia el título o lo declara infundada. Si declara ineficacia, tiene que publicarse un extracto de la sentencia para conocimiento de todos los obligados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Nada, no, vamos bien. Entonces... Vamos a ver algunos aspectos procesales de este punto. Eh, por ejemplo, ¿quiénes son competentes eh, para dar cumplimiento, eh, para casos, por ejemplo, de protestos? ¿no? En este caso, el notario, público o juez de paz debe ser del lugar donde debe cumplirse la obligación principal contenida en el título valor valor. ¿no? es el competente. Eh, los costos y costos y demás gastos de expedición del nuevo título de valor serán por cuenta del peticionario, salvo disposición distinta de la autoridad judicial.